Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. La mayoría de los videos de mi canal tratan sobre vuelos de drones o algo parecido. Les voy a mostrar tres productos que me llegaron de Amazon. El primer producto que les voy a mostrar es un convertidor de corriente para utilizarlo en el carro de la marca Beste y así cuando hagamos viajes largos en el carro o algo así puede cargar nuestras baterías de nuestro dron además de muchas de muchos otros dispositivos que podemos utilizar en el camino el segundo producto va a ser un dispositivo para cargar nuestras baterías de nuestro dron en este caso el dron phantom 4 pro es de la marca smatry y más adelante les voy a dejar la descripción de este producto además del producto estrella de este video, es una batería, una batería extra que ordené para mi dron para así no quedarme sin baterías cuando vaya a hacer un, un viaje o unas tomas de larga duración, ya en total aproximadamente o teóricamente tenemos eh, una hora 30 minutos de batería una hora y 30 minutos de vuelo, una hora y 30 minutos de grabación en este caso es una batería inteligente para el Phantom 4 Pro el primer producto que les, que les voy a mostrar es la, el convertidor de corriente de marca Bestec. otras especificaciones, no tiene otra especificación en la caja, ya que la vamos a abrir lo primero que encontramos es para un certificado de, de garantía o sea si queremos extender la garantía de 18 a 30 meses la podemos hacer sin problema ninguno podemos poner algunos stickers si queremos ponerle otra cosa que trae es la guía rápida en inglés nos dice que tiene tiene una salida USB de 5 voltios 4.8 amperes tiene una eficiencia de mayor a 83% trabaja en temperaturas desde 5 a 40 grados Celsius con humedades relativas de 10 a 90% es bastante pequeño aquí nos nos dice las especificaciones muy importante de 300 watts de salida anteriormente me hice de un convertidor se los voy a traer, se los voy a enseñar acá a continuación pero este convertidor no me funcionó porque tiene 120 watts solamente le da potencia a laptops a cargar celulares o algo así, es de muy poca potencia entonces tuve que hacerme tuve que hacerme de este convertidor que lo vamos a ver no trae más nada y aquí está el convertidor esto nos va a servir para cuando viajemos cargar nuestras baterías ya sean los los dispositivos móviles las cámaras el celular cargar las baterías de nuestro dron tenemos un fan un fan para, para refrigeración el botón de encendido y de apagado la casa es de, de aluminio tenemos dos salidas usb para utilizarlos en nuestros dispositivos celulares una y un led que nos indica si está si está en funcionamiento tenemos el cable y la conexión a nuestro carro tenemos un cable bastante grueso que esto seguramente nos hace de mucha utilidad vamos con nuestro segundo producto este producto es, un, es de marca Smatry, es un cargador, un multicargador para tres baterías, para nuestro Phantom 4 Pro, para, para baterías inteligentes. También tiene salida para, para hacerle una carga a un dispositivo celular y procedemos a abrirlo. pueden ver wow. bueno si les digo que es más grande de lo que yo pensaba de lo que yo me imaginaba es es bastante grande bueno de suponer por el ancho de las baterías que se supone que es bastante grande Aquí tenemos otra no vez más nada en, la, en su caja. Tenemos una guía rápida, un manual que está en inglés, en chino. Aquí tiene algunas especificaciones. Vamos a proceder a abrirlo. realmente este producto es el que me llevó a hacer la compra y les voy a decir por qué este dispositivo según he visto en otros reviews en inglés carga las baterías todas las baterías al mismo tiempo DJI tiene un producto similar pero carga una batería a la vez tiene un material bastante sólido y tiene una goma se añade a la superficie donde donde lo vas a colocar aquí tiene la entrada para el cargador de las baterías y el control vamos al otro paquete es una batería inteligente para phantom 4 vamos a proceder a abrirla la caja me llegó un poco golpeada tiene unas golpeaduras por acá la protección no tenía ninguna cuando lo recibí vamos a ver si no se no está en, en mal estado podemos encontrar una guía rápida está en inglés y está en chino tenemos otra guía y aquí tenemos la batería tiene bastante protección una una batería para phantom 4 original muchas en mercado la, las encontraba a bajo precio les voy a dejar en la descripción de este vídeo todo, todos los enlaces para, para amazon para el que quiera interesarse por la por estos productos esta batería tiene una capacidad de 5870 miliamperios o sea que es una, una batería de alta capacidad aquí tenemos sus disipadores para ventilación vamos a ver cuánto tiene tiene un 50% un 50% de la batería y ahora vamos a ver, integrar todos estos productos a la vez, a ver si tienen la funcionalidad que deseo. Estos tres productos vamos a integrarlos perfectamente, a ver si tengo lo que, lo que estaba buscando. Tener más capacidad de carga y más tiempo de vuelo, además de poder cargar todo, todos los dispositivos con este aparato tenemos el cargador de DJI vamos a proceder a conectarlo con esta enchufe tipo, tipo 8 después esta conexión típica vamos a conectarla y está encendiendo el bombillo que nos indica que tiene que tiene alimentación y vamos a conectarla las baterías tenemos que tener mucho cuidado aquí nos indica esta ranura de acá esta ranura de acá nos indica la posición correcta para la batería tenemos que tener mucho cuidado con ella tiene una sola, una sola posición Ahí nos dice que está cargando, vamos a, a iniciar a colocar la otra batería. Supuestamente tienen que encender las tres al mismo tiempo. Y lo que estoy observando es que solamente dos, dos están funcionando, está cargando y la tercera se está apagando. Al parecer como como estas dos baterías tienen más capacidad que esta, tienen menor carga que esta batería me imagino que el dispositivo prioriza estas baterías que tienen menos carga y las ponga, las ponga a cargar primero bueno aquí tenemos eh, un resultado que no esperaba, pensé que íbamos a tener los tres puertos eh, cargando a la misma vez y, y veo que no que no es así solamente está cargando dos de ellas bueno esto es lo que tenemos ahora vamos a chequear con esta salida de usb a ver si efectivamente tiene la capacidad de cargar en este caso vamos a utilizar un dispositivo móvil y vemos que si sí, tiene la capacidad de carga además este dispositivo tiene la capacidad de transmitir la carga de nuestras baterías a nuestro dispositivo móvil, vamos vamos a verlo, desconectamos, le vamos a dejar una sola batería y aquí está nuestro dispositivo con una batería y le vamos a enchufar, vamos a ver si efectivamente miren señores, está cargando quiere decir que que tiene la posibilidad de cargar si están interesados en este producto les voy a dejar eh, en la descripción de este video los enlaces a, a amazon para que los puedan adquirir, ahora el próximo paso sería probarlo en el auto a ver si funciona, si, si realmente estos 300W 300 nos van a satisfacer para cargar estas potentes baterías. Bueno, ya estamos en el carro y vamos a instalar el convertidor de corriente para ver si nuestros dispositivos pueden ser alimentados por este. Vamos a conectar cenicero. Vamos a ver si está funcionando correcto, el fan comenzó a funcionar inmediatamente, el led está encendido, seguidamente aquí tenemos nuestras baterías y vamos a conectarle el cable de alimentación, primero vamos a conectarle aquí el cable de alimentación. Y seguidamente conectaremos el dispositivo. Y está funcionando. Muy similar a cuando se conecta una toma de pared corriente esperemos un rato a ver si es capaz de soportar la carga y tenemos el dispositivo funcionando correctamente con la, la única deficiencia es que una de las baterías eh, se apaga constantemente al parecer tiene tengo dos baterías de muy alta capacidad y quizás el dispositivo viene solamente para para una baja capacidad en las baterías pues amigos, si les ha gustado este video, déjame una manito hacia arriba, suscríbete, comparte este video y déjame en los comentarios si le gustaría ver más videos como este. Nos vemos en una próxima ocasión.